Polito divino, raíces profundos, abraza el mundo, nuestro camino con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas, mari, mari, ri, ri, ri. curaca de la selvacita, la pachamamita trae sabiduría, nuestra familia trae alegría, la liana que guía, capi. Pica, pica, pi. Ay, cura. Cura mi cuerpo con tu amorcito. Cura mi mente, viejo doctorcito. Cura mi gente poderoso, abuelito. bobo bobo vovó, bo, vovó. Bo, bo, bo. Trae, nae, nae, con la vida, vida de la baila Cura con la guaira. Limpia, limpia, taita, vibrando con la walga. La Madre Selva, Taita, Curaca, Aran Países profundos, abraza el mundo, nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas, marí, maririririrí. Trae nainai con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva, taita, curaca. Na na la la la na. na, na, na, na. Na na na nine, na nine, na nine nine, na na na na na na na nine, na nine, nine, na na nine, na na na nine. na na na na na na na na na na na na Love